Chicos, Bienvenidos de vuelta Hermanos, yo pensaba que el Doctor Doom Realmente era de los jefes más fuertes del juego Pero desde luego El jefe Iron Man se convirtió en el más fuerte del juego Pero desde luego El siguiente de los jefes Wolverine Se ha convertido con diferencia en el más poderoso pero la pregunta real es ¿qué sucedería si todos estos jefes están juntos? ¡Oh! Vamos a encontrar estos jefes y vamos a ver cuál es el más complicado y finalmente en el siguiente episodio si reventáis este vídeo likes juntaremos a todos los jefes del juego. ¿Podrá Wolverine limpiar absolutamente toda Industrias Stark? ¿O entre los bots y Iron Man será destruido? En este vídeo veremos eso y mucho más. Así que hermanos, quedaros hasta el final del vídeo. Os recuerdo que este vídeo está grabado con el Tito Arta. Así que Neox Army irá a saludar a la Arta Squad. Tenéis su canal debajo en la descripción. Antes de empezar con el video chicos ya sabéis que podéis conseguir 5000 pavos en Fortnite totalmente gratis Cada semana hacemos un sorteo y ahora puedes participar por 5000 pavos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 Espero que tengas un arma. ¿Tienes algún arma? No, no, no, no, no te voy a Cógela, cógela, cógela. Está aquí arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Arriba, arriba ahí el va. camión. ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Ah! <risas> ahí, justo ahí, mira, mira, mira. Cógela, cógela. Pero es que ella te malta. <risas> ¿Me que te ríes, payaso? ¡Que me ha matado un maldito lobo! No me lo creo. Respeto, respeto, respeto, Wolverine. Respeta, respeta, bro. Respeta al flow, crack. Respeta, respeta, bro. No respeta, no respeta una mierda este. ¡Bro! Vale, vale, le hago la tricicat, le hijo de puta Vale, ya está, ya está, ya está. Tengo el coche, tengo el coche harta Vale, vale, mi, mi, oh, mi, que yo Aquí seguro que tengo algún arma. Vale, una vale, vale. escopeta. Listo, listo, listo, listo. Súbete, súbete. Que viene, el arma! ¡Qué viene Que viene que viene? viene. corre, corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, ¡cida! ¡Corre, ¡cida! corre corre Qué locura. <risa> viene bastante Dios enfadado. Dios. Creo que Madre va Dios. a destrozar a Iron Man. Yo creo que no va a destrozar, pero sí que viene un poco enfadadito eh. Uh -huh. Mira, voy a tirar uh -huh. manchas ¡Hola, corre, corre, corre, corre, corre! <risa> ¡Que viene tú, que viene! <risa> <risa> ¡Que nos pillan no. ¡Vámonos! Uh -huh. ¡Eh, que lo perdemos, loco! ¿Lo hemos perdido? ¡Para, para! ¡Frena, frena! <risa> Madre, ¡No, no, no, no! Sube, sube, sube lo hemos perdido, tío! No. <risa> ¡Corre, corre, corre, corre! La, la, sube, la, ¡La triquiñuela! ¡Lo atropello, lo atropello! ¡Hasta poco! No, ¡Pobre animal! ¡Cambiamos animales, de coche, cambiamos no de, de los coche! Animales. ¡Cambiamos de coche! ¡Conduce tu guarda. ¡Corre! ¡Ya disparo, ya disparo! ¿Frena o qué? No, no, no, no, no, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Él viene. <risa> ¡Sube arta! <risa> Tiene unos splashes. ¡Oh! ¡Síguenos, maldito calvo! Madre mía, el camino es súper, súper largo. Creo que necesitamos la camioneta del tío Pepe. ¿Dónde está la camioneta del ruso, tío Pepe? Mira, la camioneta del tío parlo? Pepe, la camioneta del tío Pepe. Vale, vale, ¿qué hacemos, qué hacemos? tengo dónde? Vamos a Uy. dar la vuelta por arriba. Tú preocúpate de que nos siga durante todo el camino. ¡Está viniendo, está viniendo! Vale, te confío las garras de Wolverine. ¡Las garras, las garras! ¡Ay, cuidado! Oh, shit. Cuidado, que me revienta la gaveta. No me lo puedo creer, te he hecho daño Vale, no. dime, dime más o menos La distancia que lo tenemos todo el rato Por si tengo eh, que acelerar no sé, no. Unos 10 metros, 20, como mucho quizá. Vale, si tengo que frenar, me avisas, ¿vale? Frena, frena, frena, calvo La camioneta del tío Pepe no tira más, tío No, no, pa, frena, frena, frena frena. <risa> Tú, volverán, ¿o vienes? ¡Corre, Dios, ¡Oh! que viene! Todo... No. Vamos para arriba, vamos para arriba Ahora lo vamos a hacer nadar por en medio del agua ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, telera, frena, telera! Vale, ya viene, ya viene, que viene, que viene, que viene, que viene, ya viene, venga, que venga viene, ver viene, que viene, que viene, que viene, con viene, frena! viene, frena viene, Dios! Neox, neox, que estamos hundiendo la camioneta Listo, listo, No, no, no, no, no, la camioneta del tío Pepe puede con todo Corre, corre, corre, corre, corre, Venga tío, porque, no, no, no, no, no que se hunde Súperas Vale, <risa> oh, Vale, vale, vale Neox, que ya está aquí ah. Dios, estoy bien a 10 de vida, corre neox. A morir. F, neox F en el corre. chat, F en el chat por harta Corre, corre, corre, corre. Rompe corre, corre, la corre, llama corre. de delante, rompe la llamada. De... Ah, vale, vale, vale. No, no, vale. no, no. Me he hecho botiquín, me he hecho botiquín. Vale, vale, vale, vale, vale, chill, chill, chill, chill, chill. Vale, vete, vete, Está a 5 metros. ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale, vale, vale, creo que llegamos perfectamente. ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Ahí está. <risa> sí, ¡Corre! No. ¡Para, para, para, para! No, no, que viene, que viene, que viene! Que esto tardamos mucho en subirlo. Hay que ir rápido. ¿Nos persigue? Nos persigue, sí. Eh, claro. sí, sí, sí, nos persigue, pero cuidado que se va a ir, eh. Madre mía. No, no, de momento nos persigue, nos persigue. Creo que nuestra camioneta creo que está un poco loca eh nuestra camioneta. Oh shit. Vale, creo que si bajamos por aquí será la mejor de las opciones. Sí sí sí sí. Vale, cuidado cuidado. para, para No cuidado, la camioneta del tío Pepe. No me lo creo. Ya te recojo ya te recojo. Sube sube sube sube sube sube sube. No. no. Ay, vale, vale vale vale vale. La vale, camioneta vale. la camioneta vale. sobrevive. Todavía vale, le queda perfecta, mucha vida. Todavía perfecta, le queda perfecto. mucha vida. Le queda muy poca vida. Uh. Vale, te sigue el calvo, ¿eh? Me, me está siguiendo y no tengo rueda. ¿Me estás siguiendo no te rueda, Arta? Va no explotar, vas a explotar, va a explotar, va a explotar mi camioneta de la tía Paki Súbete Tom. Vale, vale, vale, le hacemos la 13-14 aquí Eh, no tenemos más camionetas ¡Corre! Vale, vale, no, por el lateral, por favor uf, Vale, vale bueno. La camioneta de la tía Paki está echado ya Cuando camioneta de la... va a explotar <risa> A la camioneta de la tía Paki Le quedan, tiene que llegar, sí o sí Pues yo creo que no va a llegar, eh Yo creo que sí, estoy ¿Mira? muy cerquita lo sé, lo sé, yo estoy... ¡Madre mía, destrozada! medio puente! Mira, lo atropello y voy a por ti. Eh, yo no me quiero subir en eso, ¿eh? Súbete, súbete, súbete, confía, confía en la, en la tía Paki. ¡Pero es que tiene 7 días de vida en la camioneta! Confía en la tía paqui Vale, ¿crees que llegaremos harta? Ni de coña, yo creo que esta es la típica profesora que te pone un cero porque le caes mal. Vale, creo que nuestra misión está a punto de ser satisfactoria. Pero es que la camioneta de la tía paqui estaba muerta ya. ¿Y ahora cómo subimos por aquí? <ríe> vale. Y el volver a donde está, que lo hemos perdido. Aquí, tío? aquí, aquí, aquí. Dispárale, dispárale. ¡Palvo, palvo! ¡Aquí! ¡No! ¡Que ahora viene muy deprisa! No, no, para, para, para, para. Vale, vale. Sube, sube, sube. ¡Aaah! No, no, no, oh, ¡Shit! Sube, sube. No lo no puedo creer, nos va a pillar ¡Oh! Hemos llegado, a Andoos, 3 Star ya Hemos llegado, hemos llegado harta Vale, vale, hay que, hay que, hay que entretenerlo porque es que vale, se va vale. a pillar con 10 mil Yo lo entretengo y tú traes a... Bueno, tú lo no entretienes y yo traigo a, a Iron Man Vale, sí, sí, sí, mejor porque yo... Ven aquí, ven aquí ¿De qué va a poder? ¡Eh! Me dispara alguien, me dispara alguien Me dispara a alguien ¡Claro, los esclavos! ¡No! ¡No, no, no, no, no los esclavos! Dejarme, dejarme en paz Vale, voy a subir aquí arriba Sube arriba al tejado y veremos desde el tejado cómo lucha contra los secuaces. Ah, bueno, que va, ¿Va a luchar contra los secuaces también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí. ¿Está, ¿Está luchando ahí. contra los secuaces? Está ahí. No, no, no. Está quieto, está quieto. Ven, ven, que venga por mí. ¿Crees que va a poder con todo Industrias? ¿Creéis? Oh, aquí, aquí. Me salen secuaces por aquí dentro. Que venga, que venga, me... que venga. De verdad, de verdad, que yo creo que estoy más muerto. Otra vez. Verás. Vale, vale, vale. Eh, tú. Eh, tú, Palmerin. Mira. Wolverine, mira esto, hay un secuaz. Creo que Wolverine es capaz de limpiarte todo Industrias Stark. Vale, han no aparecido muchos más secuaces. Y... bien Vale, si nos subimos al coche, creo que no habrá problema ninguno. Madre mía, chaval. Los secuaces le están disparando no, y lo no va a reventar. Re... No me lo creo. Lo ha reventado. Mira, mira, mira. Se va a buscar en arriba esta. Se va a buscar en arriba Está por no, no, no, no. no me lo creo. Ha reventado todo. Madre mía, Va por ti, ahora va por ti, Arta. Va por ti, súbete. Que no, que no, que hay otro secuaz hay otro secuad. Tú pero... que se va a limpiar todo industrias. No me lo creo. Wolverine es el jefe más fuerte. De mira, todo se ha el hecho juego. amigo, se ha hecho. Madre mía, le ha cortado la cabeza. No se tío. ha hecho amigo, no. Tú, pero. ¡Mira, mira, mire, mira! Hay otro secuaz Hay otro Ay, secuaz se aquí. Mátalo. Hay otro secuaz aquí, pero. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, What? Pero ¿cuánto va a morir Wolverine, tío? Se va por él. No no, muere, no va a morir nunca Esa porque loco, se regenera tío. la vida. Es imposible matar va a, a este jefe. Eh, ¿Y si le lanzamos como 10 bots? Vale, ¿Sí? vale, vale, vale, vale vale, vale ¡Vamos mis bots! ¡Vamos los bots! A ver los bots de la Arta Squad si pueden con Wolverine ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira ¡Me disparan mira, a mí! Wa, wa, wa, wa, ¡Me están disparando a mí los bots! ¡Me están disparando a mí tus bots, wa. Arta! ¡Me acaban de matar los bots! ¡Arta, me están disparando a tus bots, tío! ¡Los tienes mal educados a tus bots! ¡Corre, Dios! Vale, vale, estoy a salvo, estoy a salvo, Arta ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer que hay un bot aquí! ¡Hay un bot aquí tocándome las narices! ¿Pero está muy bien y vivo? Sí, de momento sí, pero tus bots también y me quieren matar. ¿Pero por qué? Madre si me. la harta Squad y la Neox Army somos amigos. Pues los bots no piensan lo mismo, Neox. Tenemos pendiente de enfrentar a este hombre contra Iron Man, que está justamente ahí dentro. Vale, vale, perfecto. ¡Está Iron Man, está Iron Man! Sí, sí, está Iron Man. ¿Neox está Iron Man? No, si está ¿Está Iron Man. no está, me lo creo. Está peleándose. Está ¿Está Se está pegándose está peleando. están ¿Sí? peleando! ¡Está pegando, ¡Vamos, Iron Man! ¡Tú puedes! ¿Qué? Me lo estoy... ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado el mío o ha no el tuyo? ¡Ha ganado Wolverine! ¿Wolverine? ¡Y sigue luchando contra los malditos en guantes? ¡Va a no poder! ¡Hala! ¡Hala! qué le ha pasado? ¡Uh! ¡Madre mía! Wolverine ha sido capaz de limpiar todo Industrias Stark y de cargarse al jefe Iron Man Hermanos, 10.000 likes y juntamos todos los jefes